Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, people Buenas Hoy tenemos un video bastante importante Bastante interesante Y es un video que yo sé que les va a encantar Y más que encantar Es necesario Así que ¿Por qué no empezamos de una vez? No es para nadie Una sorpresa Este monstruo de aquí Esta bestia de aquí Este chiquitín de aquí Bueno, no chiquitín Porque chiquitín no tiene nada En este canal ya lo hemos mirado Ya lo hemos examinado Ya lo hemos, ya lo hemos hecho de todo a este Bakugan Lo hemos desarmado, armado Vuelto a armar Cosas especiales Cosas no especiales Cómo usarlo en batalla Bueno, ¿Qué no hemos hecho con este Bakugan? Y es que Bueno, esta unión de bakugan es la parte como buena de la serie Digamos es como el personaje de Dragonite Pero no salió solo Maxus Dragonite Cuando llegaron estas combinaciones de Bakuganes Porque también llegó este de aquí Maxus Helios. Maxus Helios es pues la parte antagónica de la serie, ¿no? Y vendría siendo el enemigo y lo mismo. Está compuesto por varios Bakugan. Hay una diferencia entre Maxus Helios y Maxus Dragonite. Y es que no es tan sencillo encontrar las piezas de Maxus Dragonite por ahí sueltas. Mientras que sí es mucho más fácil encontrar un Helios. Entonces, vale, como ya armamos aquí en este canal a Maxus Dragonite. Entonces yo dije, hey, hey, hey. Es hora de empezar la búsqueda y tener a Maxus Helios. Y pues sí, señores. Aquí aquí está Hoy vamos a aprender cómo armar a Maxus Helios y que se vea así bien, bien, bien poderoso para los que no sepan cómo armarlo. Para los que sencillamente quieren tenerlo o tienen las piezas y no saben cómo se arman, ¿sabes? Porque puede pasar que no tienen las piezas y no sabe cómo, entonces, pues bueno, vamos a empezar. Antes de todo, ya tenemos aquí a nuestro bien conocido amigo de siempre, de toda la vida, Midnight Percival. Entonces voy, mientras lo abro, a contarles un par de cosas. Recuerden seguirme en Instagram, ya somos casi 1100 personas que sé que les van a encantar... Las fotografías que hay es una comunidad muy bonita que se ha creado. Además de esto, recuerden ir a Facebook. Recuerden que en Instagram vendo Bakuganes y además de eso, pues contesto más que en otras redes sociales. Vayan a mi Facebook, donde también subo fotos y contesto de vez en cuando. Y vayan a mi Twitter, donde hago tweets súper pendejos que no sirven de nada. Pero pues que a Bakugan le gustan. Y eso es lo importante, ¿no? Jeje, saludos. Y nada chicos, recuerden ir a Drography. Dejar el link aquí abajo en la descripción, que es un canal con el que ya contamos con más de 1.400 personas. Y sé que a ustedes también les va a encantar. Y pues nada chicos, dicho esto, empezamos. Ya saben si quieren aprender a armar a Maxus Dragon Y también recuerden que también hemos hecho videos de él aquí Así que pues los dejaré en la descripción para que vayan, los miren Sepan cómo armarlo y pues conozcan un poco más esta temática de Bakuganes eh, múltiples, ¿no? Pero bueno, voy a mostrar primero, antes de todo, las piezas de Maxus Helios Para que de ahí en adelante pues nosotros ya empecemos haciendo lo que vendría a ser pues, hombre, la unión, ¿no? En primer lugar necesitaremos un Cyborg Helios, no importa el atributo Todos los Cyborg Helios son iguales, así que no no hay problema Voy a dejarlos todos abiertos y a partir de ahí ya empacharé a hacer pues las indicaciones de cada uno, ¿no? Luego necesitaremos un Claugor, como digo no importa el atributo, todos son iguales, aquí está, el mío, en mi caso el mío es Ventus. Luego necesitaremos un Scrapper, este de aquí, tú dirás, ah mira es un Claugor pues no, de hecho no es un Claugor porque este tiene las tenacitas así como eh, eh, licitas en cambio Claugor los tiene pues así en, en sierra, ¿no? Y ya luego haremos otras diferencias un poco más notorias, la verdad Luego necesitaremos un un Foxbat. Sí, señores. Un Foxbat. No importa. Atributo de lo mismo. El mío en este caso es Darkus. Luego necesitaremos además un Lifram. Míos, Hermoso. Necesitaremos un... Spindle, El mío en este caso como ya mencioné No es de la versión de Maxus Helios Como la versión completa Sino pues es uno que me encontré por ahí Pero vale con esto también compruebo Que pues es más sencillo encontrar estas piezas por fuera ¿no? Y por último necesitaremos un Fencer De hecho a este es Pyrus y lo tengo así versión Maxus Helios Pero eh, igual quiero agradecerle mucho a Kevin Porque pues Kevin fue el que me consiguió este así En esta versión como para de Maxus Helios Bueno antes de continuar con el video Quiero mostrarles esto que me regaló mi amigo Kevin Puro arte, papá. Lindo. Es más, puso aquí a Midnight y a Midnight y a mí. Muchas gracias, Kevin, por regalarme este dibujo de verdad, que me encantó. Aparte, súper chévere porque, porque primero tenía que ganarle una batalla para que me lo pudiera dar. Y afortunadamente gané. Lo voy a pegar aquí. Gracias por el regalo, de verdad. Y también, aprovechando, aprovechando, último. Quiero también agradecerle a Camilo, a Camilo, por este dibujo de aquí, que me encantó. Me encantó, me, me súper encantó. Entonces, gracias, Camilo. De verdad, me encantas, Camilo. O sea, uff, Camilo, tú, uff, me fascinas, Camilo. Quiero imprimir el de Camilo y ponerlo también como por aquí. Y llenarlo con dibujos de más suscriptores. No sé, me gustaría, sería lindo. Continuemos con el video. Ahora, ya que tenemos todas estas piezas y este reguero de juguetes aquí, es hora de empezar a mostrar cómo se hace. Voy a dividir este video en tres partes. La primera es esta parte de aquí, que son la parte frontal del Bakugan. Luego tendremos la parte del centro, que es solamente Foxbat. Luego tendremos esta parte de aquí, que es la parte trasera del Bakugan. ¿no? Entonces vamos a empezar transformando a Helios a Scrapper y a Cloudward Y luego seguiremos con los demás Empezaremos con Gilios Que es la cabeza Entonces a Gilios le vamos a hacer lo siguiente En primer lugar le vamos a quitar las paticas Aunque esto es opcional Igual si le dejas las patas Tampoco va a afectar mucho Y vamos a quitar la colita Vamos a subírsela Y tú me dirás Eso es todo Pues pues sí Eso eso es todo lo que hay que hacerle a Gilios Bien, ahora venimos con lo que vendría siendo las paticas Entonces lo que vamos a hacer A Scrapper Vamos a hacerle lo siguiente Vamos a coger esta saliente Y vamos a ponérsela así si no tienes las patas afuera, pues bueno, las patas tienen que estar afuera, pero pues estoy contando que está desensamblado en su totalidad. Luego tendríamos aquí lo que vendría siendo a Claugor y a Claugor le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarle las dos paticas, o sea que estén salidas estas dos paticas de acá y esta saliente vamos también a ponérsela así, en lateral. Aquí podemos darnos cuenta de la diferencia que hay entre Claugor y Scrapper y es que, ven, son opuestos. Si tuviéramos dos, dos eh, scrappers, entonces pues no habría unión entre estos dos, porque a ver, están, están hechos para que se conecten así. Bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger, ven este agujero de aquí, del tornillito de Helios. Vamos a unir esta saliente de Claugor así. Ven. Que quede totalmente enganchado. Ahora mismo que ustedes me podrán decir. Oye, esto debe ir así. O sea, las salientes deben estar aquí cerradas. Yo les diré. Bueno, puede que sí. Puede que tú lo hagas así. Pero yo prefiero tener las salidas. Porque le da más estabilidad al Bakugan. Ahora vamos a coger a Scrapper. Y vamos a hacer lo mismo en esta otra saliente que tienen. ¿Ven? No esta. Sino esta de acá. Así. ¿Ven? Y ya tendríamos. Así. La parte frontal. De Maxus Helios Ahora vamos con Foxbat Bien, para Foxbat Que es el Bakugan Que más tratamiento va a tener Vamos a hacerle lo siguiente Algo que pasa mucho Con Maxus Helios Es que hay muchas versiones De cómo armarlo En cuanto a Qué piezas se dejan Y qué piezas no ¿Sabes? Entonces va a ser un poco Como que van a haber muchas opiniones Pero voy a tratar de hacerlo De la forma que más me funciona a mí Y de la forma como yo lo aprendí Primero cerramos Estas paticas de acá Las paticas que las sostienen Luego vamos a desarmar Sus dos piezas desarmables Que son estas de acá Y estas de acá Vamos a cerrarlas a continuación vamos a bajar los cachitos y vamos a cerrar sus dos alas y su cabeza. En mi caso mi foxbat está un poco averiado, esta cabeza nunca se cerrará, los bracitos sí, pero la cabeza no. Entonces ya les mostraré cómo corregir esto si es que a ustedes también les pasa. La cola vamos a dejarla abierta así como está y esta saliente de acá vamos a subirla de tal forma que nos quede algo como esto. Ahora vamos con la parte de atrás. Bien, para la parte de atrás tendremos a Leafram, a Spindle y a Fencer. Entonces, lo que vamos a hacer con estos chiquitos va a ser lo siguiente. Vamos a hacer que esta saliente esté aquí afuera y vamos a subirles esta saliente de acá. Y vamos a cerrar sus dos bracitos extra, estas dos cuchillitas, que quede algo como esto y listo. Es cierto que en la foto de Bakugan O sea, la foto original de Maxus Helios Esto está cerrado así, totalmente Pero por cuestiones de diseño Esto nunca pasa con estos Bakuganes Lo probé con los tres Lifram que tengo Y ninguno se cierra Porque no hay de dónde enganchar Entonces no se preocupen si eso les pasa Luego tenemos a Spindle Y a Spindle le vamos a hacer algo muy parecido A lo que le hicimos a Lifram Entonces, en primer lugar Vamos a subir esta patica de acá Y vamos a sacar esta patica trasera Así y eso es todo lo que le vamos a hacer a estos dos bakuganes Ya por último tenemos a Fencer Fencer va a ser la cola de Maxus Gilios. Entonces vamos a dar una vuelta de 180 grados Y así boca abajo vamos a cerrar su cabecita Y a continuación vamos a cerrar todos sus bracitos De tal forma que nos quede así Además de esto vamos a sacar esta saliente de acá Que quede así Derechita ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger a Leafram, este es Leafram, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar su bracito y vamos a meter esta palanquita en este orificio. Fencer tiene dos orificios, este de aquí y este de aquí, y vamos a subirlo así. De tal forma que nos quede algo así. Ahora vamos a coger a Spindle y vamos a hacerle lo mismo. Vamos a poner esta palanquita y se la vamos a introducir en este agujero. De tal forma que nos quede esto. No se preocupen si quedan aquí abiertas estas dos cositas No hay ningún problema, es así el diseño Bien, ya tenemos una vez unidas estas tres piezas de aquí Vamos a empezar a ensamblarlas entre sí Y para eso necesitaremos a nuestro buen colega Foxbat Que va a ser el que se va a encargar de ensamblar estas dos piecitas Entonces, empecemos Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger a Foxbat Y vamos a hundir esta palanquita, esta saliente En este agujero de Helios Así ¿Ven? En este momento ya no importa si pues Foxbat está con la cabeza abierta. De todas formas, ¿ven? Aquí ya no importa que tenga la cabeza abierta o no. Porque pues está bloqueado por pues, la otra parte, ¿no? Ahora vamos a coger a Fencer y a estas dos otras partes. Y vamos a introducir esta palanquita en este agujero. Así. Y listo. Ya tendríamos a Maxus Helios armado. Hermoso. Hermosísimo. Ahora, como les mencioné anteriormente. Hay gente que digamos. Cuando hace esto. Le deja Foxbat las alitas abiertas. Puede, puede hacerse también o sea no digo que no sea así lo mismo hay gente que no le abre estas paticas hay gente que tampoco abre estas paticas lo que les digo hay muchas versiones porque como Helios y Maxus Helios se volvió como tan popular por lo que se podía conseguir en cualquier parte al juntar todos estos Bakugan pues también salieron muchas formas de hacerlo esta es la forma que yo hallé en los manuales de Bakugan esta es la forma que yo encontré oficial de Bakugan pero claro cada uno puede hacer lo que quiera igual también sé también sé que puedes hacer a Maxus Helios. no con este Gilios con Cyborg Helios Sino con Helios MK2 Por si alguien tiene un Helios MK2 Pues bueno Puedes hacer a Maxus Helios Algo así como eh, Cuando hacías a Meta Helios En vez de hacerlo con Cyborg Helios Pues y con Metal Fencer Lo hacías con Viper Helios Y con Metal Fencer ¿Sabes? Si no sabes cuál es Meta Helios Te dejo aquí en la descripción también Un link para que veas Quién es Meta Helios Y cómo armarlo Es hermoso Maxus Helios de verdad Me parece muy bueno. Hermosísimo Es muy lindo Me parece muy bonito Para tener la colección. Ya pues con eso Tendríamos a Maxus Helios y a Maxus Dragonoid, dos oponentes gigantes. Por si alguien se pregunta, por si alguien es nuevo, no se puede usar a Maxus Helios en una batalla, desgraciadamente. Porque pues a ver, eso es más que toda una figura de colección. Pero eso no le quita lo hermoso a este Okugan, sí o no. Y bueno chicos, despido de este video con dos grandes que son Maxus Dragonoid y Maxus Helios. Pero con el más grande de todos, que es obviamente, sí señores, Midnight. Percival, espero que este video les haya gustado Muchísimo, que lo hayan disfrutado, espero Que pues le den la like, que comenten, compartan Y que se suscriban, espero que les haya resolvido La duda de cómo armar a Maxus Helios Y que pues si hombre, tú tienes todas las piezas de Maxus Helios Pues que intentes armar a Maxus Helios A ver qué pasa, a ver, pues eso es muy bonito De mostrar, sí que sí, y bueno espero que os haya gustado Mucho este video chicos, y pues nada Nos vemos en otro